Encuéntranos en Quevedo, Guayaquil, El Empalme, Buenafé. Sepat, la verdadera automatización en laboratorio clínico.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 Somos Diario al Día. ¿Qué tal, estimados seguidores de Aldia.com.es? Sean bienvenidos una vez más a un programa de entrevistas para conocer temas de actualidad, temas de coyuntura que, eh, a que, bueno, que se notan que actualmente pues, estamos viviendo aquí en el país y especialmente en la provincia de Los Ríos. Estamos en un año pues preelectoral, el ambiente político pues se va anotando cada día vez, eh, cada día más y vemos pues también cómo eh, personas pues están realizando encuestas para conocer pues la intención del voto, las preferencias de los futuros votantes ¿no? que irán a las elecciones el próximo 5 de febrero del 2023. Y así mismo, dando a conocer nuevas figuras, nuevos personajes que tienen esa intención de llegar al cabildo con propuestas nuevas, ...para eh, presentarle a la ciudadanía pues soluciones ¿no? a las diferentes problemáticas que hemos estado viviendo en la actualidad. El día de hoy pues nos acompaña el emprendedor, el ingeniero Juan Carlos Delgado... ...con quien estaremos conversando temas de coyuntura. Justamente hoy, 24 de mayo, pues el presidente de la República dio el informe a la Nación... ...y, y bueno hay algunos aspectos que se tomaron en cuenta... Y sobre todo como emprendedor ciudadano, no el, el palpar de la realidad no que estamos viviendo actualmente y conocer ¿no? a través de esa experiencia algunas soluciones que se pueden plantear. Bienvenido, Ingeniero. Gracias, Erika. Un saludo a todos quienes están conectados a través de Eldia.com. Así es. Bueno, Ingeniero, eh, dándole la bienvenida nuevamente. Y a ustedes, estimados seguidores de Aldía, les invitamos a compartir la transmisión en vivo. Para que más personas puedan conocer, también a dejar sus opiniones, nos interesa mucho eh, acerca de los temas que vamos a conversar. Y el primer tema, pues, que vamos a conversar con el ingeniero en base a su experiencia en la función pública, ¿no? Justamente como decía hoy, el presidente habló eh, ante todos los ecuatorianos acerca de, dio el informe a la nación y uno de los temas, pues, que habló fue la inseguridad, ¿no? Bajo su óptica, ingeniero, usted que es emprendedor y también como ciudadano, ¿no? Eh, el palpar, el sentir de la realidad de aquí en el Cantón Quevedo. Cuéntenos un poco, eh, ¿cuál es la visión que usted tiene frente al tema de la inseguridad que estamos viviendo actualmente en el país y especialmente en el Cantón Quevedo? Bueno, realmente hay que entender eh, esta interrogante bajo dos perspectivas, ¿no? La primera es desde la instancia nacional en donde es el Gobierno Nacional que tiene las competencias eh, en el tema de la seguridad, pero la otra también es, desde lo local, entender cuáles son las funciones y las competencias que tiene un Gobierno Autónomo descentralizado, municipal. Y dentro de aquello, pues, la responsabilidad concreta la tiene el Gobierno Nacional. El Gobierno eh, ha cumplido ya un año en sus funciones y esto, de alguna forma, evidencia su accionar. Creo que la pandemia le permitió, de alguna forma evidenciar un trabajo de responsabilidad de cumplir con la vacuna. Pero en inicio yo había estado haciendo un balance en sus 100 primeros días en este mismo medio en donde indicaba que debería existir concreciones respecto a algunos aspectos que al país le apremiaban. Y entre ellos justamente era el tema de la inseguridad. En otra línea también era el desempleo. Si estos dos aspectos no eran tratados, pues realmente iba a tener un revés en su aceptación ...o en su aprobación de la gestión en sus primeros 100 días. Hoy ya es un año que se cumple y en este sentido nosotros tenemos un mal sabor respecto a aquello. Desde la instancia nacional o desde la lectura nacional podemos entender que es uno de los países... ...que está eh, alarmado, aterrorizado y sobre todo en esta ciudad que es un capítulo aparte en lo personal... No entiendo cómo es que el gobierno nacional pudo haber decretado un estado de excepción solamente para Guayas, Esmeraldas y Manabí y los ríos, no fue considerado. Creo en su momento, pues, que también me pronuncié indicando de que era necesario de que las autoridades visiten la ciudad, visiten la provincia y lo palpen de más cerca, eh, que lo palpen más cercano el problema. Esta es una ciudad que estamos abordando eh, momentos que no lo hemos vivido. Se está normalizando algo que no lo hemos vivido. Es común ya eh, en el balance diario ver muchas muertes, muchos asaltos, muchos sicariatos. Empiezan a ingresar a la fuerza, a, la, a los hogares. Y esto de alguna forma está atemorizando. Ya lo había indicado en su momento. Esta es una ciudad que se ha caracterizado por una dinámica económica muy intensa pero de a poco la fuimos perdiendo, esa identidad, y hoy es una ciudad que se apaga a partir de las 5 de la tarde, esto ya parece un fin de año que todo el mundo corre a sus casas, a partir de las 5 de la tarde cuando salimos de labores, todo el mundo quiere llegar a su casa y realmente estando en nuestros hogares, a veces estamos un poco temerosos de lo que pueda suceder. Entonces, estos son escenarios que no lo hemos vivido en el país, considero de que es un escenario, como siempre lo señalo, que ha estado en otros países. Yo quiero partir sobre aquello en que a veces la gente lo comenta, muchos actores políticos también lo han mencionado, el caso de El Salvador, el caso del modelo Bukele. Esta ha sido una de las cosas que a nivel mundial ha llamado mucho la atención y está teniendo resultados. Pero ¿cómo entender eso desde la perspectiva en el ejercicio de las competencias que tiene un gobierno nacional y las competencias que tiene en este caso por un gobierno municipal. Entender que un gobierno municipal no tiene las competencias o la administración de las cárceles, pero también, por otra parte, entender que es la SNAI la que tiene las competencias de aquello y eso un poco contrapone o se pone en una, una eh, posición un poco compleja al momento de poder dar los resultados y que es necesario un poco entender sobre aquello. Yo he, he escuchado de manera permanente a uh, muchas eh, actores políticos de mencionar sobre el caso Bukele. Sí, es importante, pero yo creo que más allá de eso, para poder resolver los problemas es entender cuál es el origen y sobre todo también las competencias que tienen los gobiernos autónomos municipales. Aquel candidato que de alguna forma se pronuncia respecto a esto, yo creo que deja en evidencia el desconocimiento de la administración pública y sobre todo de las competencias que tiene cada gobierno municipal. Bueno, aquí en Quevedo eh, ya eh, anoche pues hubo una muerte violenta, ya serían 55 muertes violentas, lamentablemente no todas son por ajustes de cuentas, hay personas inocentes dentro de esas cifras, que me imagino que usted conoce, ¿no? el tema de la, del ingeniero Villegas, ¿no? que falleció lamentablemente por un, por un robo, y así mismo pues, otras muertes que, que, que lamentablemente lutan y duelen como ciudadano y también a, la, a las familias. ¿no? Pero bueno, desde el, desde el municipio, Hemos visto que, que se han implementado, por ejemplo, UPCs. Hemos visto que, que hay, por ejemplo, la unidad de humo en el Playa Grande, que es un sitio crítico, que es una zona muy crítica, que uno va allá y nos dicen, guarden el teléfono, no dan grabaciones, porque hay mucho temor, ¿no? Las, las personas, los habitantes viven prácticamente encerrados, pero lamentablemente está vacío. Hay muchos UPCs que están vacíos, ¿Qué hacer allí en este, cuál es la sugerencia de ustedes como emprendedores, como usted como emprendedor frente a este tema? ¿no? Se ve que, que existe de pronto una ayuda, ¿no? un apoyo de parte del municipio entregando o pues terrenos, pero lamentablemente el personal policial no, no lo encuentras en las calles. Fácilmente. Bueno, eh, sobre todo en el ejercicio como consultor que hemos trabajado para varios municipios, eh, el tema pasa por el entender las realidades. Eh, yo creo que tampoco pasa solamente por equipar, por entregar armas a los policías o por equipar y construir, construir UPC o por entregar camionetas para la seguridad esto de aquí basándonos en la experiencia que tuvo Medellín mismo que fue una de las ciudades en su momento, en su momento las más, la más violenta a nivel de Latinoamérica hoy esta ciudad de Medellín es un referente de seguridad ciudadana ...y pues, en este momento, después de haber sido... ...una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica... ...es el referente y es la cuarta ciudad... ...que se la ha considerado y la sede de la revolución industrial. ¿Cómo entender esta realidad? Yo creo que cuando nosotros vemos... ...lo que está sucediendo en el país... ...y lo que está sucediendo acá en la ciudad... ...es algo no acostumbrado. Nosotros no estábamos acostumbrados... ...a ver fusiles, a ver eh, armas... ...cuando escuchamos en las noticias... No quiero generalizar, pero frecuentemente se escucha elementos uniformados en servicio activo y pasivo que están involucrados. Entonces yo creo que tomando lectura de aquello es necesario entender cuáles han sido las experiencias que se han dado en otros países y sobre todo en otras ciudades, un poco para entenderlo así. No se puede improvisar. Yo creo que esta ciudad de Quevedo lo que más ha sufrido es improvisaciones porque las decisiones que siempre se han tomado no han sido consideradas desde el aspecto de la planificación. De tal forma que sí creo que este es otro de los aspectos que debe ser planificados. No se puede solamente entregar armas, dotar de instrumentos, de herramientas, si no hay plan. Sin un plan no podemos tener entonces resultados favorables. Partiendo de aquello, es necesario entender las realidades. Insisto, no se puede improvisar. Hay que recoger las experiencias vividas de las ciudades que... ...atravesaron este tipo de escenarios, pero sobre todo que ya la superaron. Me refiero mucho a la ciudad de Medellín porque esta es una de las ciudades... ...que ha sido asesorado, ha asesorado a gobiernos y a ciudades del mismo México y sobre todo de El Salvador. Recuerde que esta es una de las ciudades que en el 91 atravesaba por una fuerte ola delincuencial. Entonces el gobierno de El Salvador es recientemente que ha implementado estas cosas pero sobre todo se basaron en las realidades de Colombia y sobre todo en la ciudad eh, que hacemos eh, referencia. De tal forma que sí es necesario recoger esa experiencia y en esta ciudad justamente le apuntaron a dos aspectos. No solamente era el hecho de dotar de armas, sino también atacar el tema educativo. No solamente se había perdido la autoestima, el temor que se había sembrado en la ciudad, era el haber transformado cultural y socialmente, atacaron fue desde el tema educativo, el poder entrar a educar, a escuchar y también a dar oportunidades. Entonces, no se trata tampoco de llegar solamente a combatir a, a, a pie de fuerza. Yo creo que no es ni lo uno ni lo otro, pero ambas sí con total intensidad. Un poco dar las herramientas, pero también en el aspecto educativo de tal forma que podamos tener resultados. E insisto, esto no se trata de improvisar, esto se trata de recoger experiencias que realmente han dado resultados y América Latina tiene muchas ciudades que lo han vivido y sobre todo pues, que podemos decir que al momento ya lo han superado. Medellín, Colombia. a través de Ellos empezaron a través de la educación, ¿no? pero eso duró algunos años. ¿no? Eso ¿Cómo, hay, cómo, ¿Cómo planificaron eso? Eso ha llevado todo un proceso, mi estimada Erika. Hay que entender que la planificación no solamente se la da en un aspecto. Las ciudades están siendo planificadas a nivel de décadas. Estamos hablando que un Puerto Viejo, Santo Domingo, Cuenca, lo planifican a 35 años. Hay ciudades que lo están haciendo a 50 años. Es decir, esto va más allá de un plan de trabajo de un alcalde. Los, las administraciones que puedan pasar tienen que ir enmarcadas en función de los objetivos que como ciudad se puedan plantear. En este sentido, la planificación que tenga esta ciudad va a estar mucha, eh, muy enmarcada sobre todo en los aspectos de seguridad y de empleo, que a mi criterio son uno de los aspectos que se debe de tratar con prioridad. El tema de la seguridad será todo un proceso. Difícilmente la ciudad de Quevedo lo va a poder superar en seis meses, ocho meses o un año. Esto nos va a llevar un proceso muy largo, pero sobre todo con planificación, de tal forma que nos permita tener un rumbo claro. Medellín experimenta cuatro administraciones, pero todas fueron bajo la misma línea, en un norte claro, hacia dónde apuntaba la ciudad. Pero cuando hablamos de planificación no solamente hablamos de seguridad, hablamos del aspecto comercial, del aspecto económico, del tema, sobre todo de los nuevos asentamientos humanos que hay en las ciudades, del crecimiento que generalmente va a ser un comportamiento que tiene toda ciudad y sobre todo del aspecto financiero también hacia dónde apunta y cuál es la proyección que se tiene como ciudad. Por lo tanto, considero de que uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de los pueblos es la planificación y pues lo que yo he podido evidenciar acá en, en, en mi ciudad natal justamente ha sido la carencia de este aspecto, el tema de la planificación. Bueno, Medellín tiene de pronto competencia, así como en eh, como el gobierno, ¿no? el tema de la inseguridad, o puede hacerlo igual como Eso, ¿no? en este caso está Quevedo, ¿no? que no tiene competencia, pero puede, no sé, enfocarse en otros proyectos, como está mencionando, ¿no? el tema de la planificación de la educación. Enfocados en eso, ¿no? Ese es un interrogante muy interesante, mi querida Erika. Hay que entender que todos los gobiernos no tienen eh, la misma normativa. Existe una estructura del Estado totalmente distinta. Sin embargo, no se aleja de las realidades que estamos viviendo. Lo que ha sucedido en Medellín fue el producto o el trabajo de haber articulado varias instituciones: el trabajo con la Policía Nacional, el trabajo con el Ejército, el trabajo también con la sociedad civil y, sobre todo, de las universidades. Esto, articu perdón, articulado por la Administración Municipal, que es la, el ente articulador y que permitió, bajo un solo norte, bajo un solo objetivo, que era darle tranquilidad y que puedan vivir mejor. Es lo que se plantearon. Y en lo local, me atrevo a decir que es lo mismo. Lo que se puede buscar y lo que todos buscamos es poder vivir en paz y tranquilidad. Ese debe ser el objetivo de todos. Y pues, no se trata más adelante de que si las cosas positivas serán solamente el rédito lo lleva la Administración Municipal. No. El éxito de las decisiones que se tomen serán para todos. El fracaso también pues, será de todos. Pero, sin duda, cuando el objetivo en común, todo eh, está claro, y sobre todo todas las instituciones en esta articulación... Rema hacia el mismo lado, vamos a tener unos resultados totalmente distintos y positivos. Bueno, es decir que ese plan, esa estrategia, se puede trasladar aquí a Quevedo, ¿no? Mire, la, la estrategia que usted está mencionando. Yo, es quiero, yo quiero indicarle algo, mi querida Erika. Cada país y cada ciudad tiene una realidad distinta. Sin embargo, hay aspectos que no se pueden inobservar. Hay realidades y experiencias que han sido de éxito. Esta es algo similar... ...a nuestra ciudad, a nuestro país... ...sin duda amerita una normativa legal... ...que cubra todo el país... ...que cubra a todo el Ecuador... ...sin embargo, las decisiones trascendentales... ...también nacen de las ciudades... ...desde las ciudades... ...y pues en este sentido... ...sí se puede articular un trabajo... ...porque si las competencias no están en esta ciudad... ...nada limita que esta ciudad... ...o que este gobierno municipal... ...pueda ser asesorado por ciudades... ...de otro país... ...de hecho como consultores... Quiero indicarle que estaremos viajando a la ciudad de Medellín un poco para entender porque el trabajo también en territorio no solamente lo hacemos en una ciudad, lo hacemos en varias ciudades de la provincia y fuera de la provincia. Como consultores estamos también un poco preocupados sobre el tema, vamos a estar viajando para poder conocer más de cerca. Hemos tenido contacto con el alcalde de la ciudad y también, pues, sobre todo, con el, secretar, el secretario de Seguridad de la ciudad de Medellín. Porque no solamente es entender unos cuantos aspectos, es todo el modelo de, en política de seguridad ciudadana que tienen estas ciudades el que hay que entenderlo y el poderlo aplicar bajo también las eh, condiciones que se presentan en cada una de las ciudades que van a ser totalmente distintas. Pero sin embargo, sí es positivo que este tipo de experiencias puedan un poco ser aplicadas y sobre todo recogidas eh, con los resultados que han eh, obtenido en su momento. Bueno, entonces, eh, ese proceso igual tomaría algún tiempo, ¿no? Por Porque supuesto. Porque es un, una, una excelente idea, ¿no? Una planificación desde muy pequeño, pues, comenzar a, comentar, comenzar a fomentar, ¿no? Los valores y que a la final cuando crezcan, pues, no sean reclutados por estas bandas que actualmente hemos visto que están eh, gobernando, ¿no? Algún territorio aquí en el Cantón Quevedo. Porque prácticamente hemos visto que, que las bandas prácticamente están luchando por territorios, pero actualmente... ¿Qué se podría hacer, ingeniero, en la actualidad? Tenemos, dicen que quienes gobiernan pues son, las, son las bandas, ¿no? Eso es lo que dicen eh, los ciudadanos, la percepción ciudadana es esa, ¿no? Que prácticamente el gobierno nacional pues, se les ha escapado de las manos el tema de la inseguridad, no sienten que, que se pueda luchar contra la inseguridad, que se la pueda combatir en la actualidad. Sin duda, la capacidad de proteger a la ciudadanía ha dejado de existir, lo mismo ha sucedido en otras ciudades. Eh, yo creo que también en función de aquello es necesario, eh, como indicaba, recoger estas experiencias. Va a ser un trabajo articulado, necesariamente tiene que existir ese trabajo en equipo. Eh, no se trata solamente de entrar a pie de fuerza, es un tema educativo. Y solamente por citar algunos aspectos, bajo esta experiencia, y esto no se aleja de la realidad de nuestro país y sobre todo de nuestra ciudad, en un mapeo, en la identificación un poco ubicando e identificando el origen. Hay algunas variables que se repiten. En las zonas en donde están identificados el mayor número de los casos, están también variables que llaman mucho la atención, como por ejemplo la deserción en estudios. Otro de los aspectos también que salta es el embarazo a temprana edad. Otro de los aspectos que salta a la vista es las oportunidades laborales. En su momento, bajo esta experiencia, cuando le preguntaban al joven colombiano en Medellín, ¿por qué no estaba estudiando? Porque fue uno de los programas también que tuvo eh, la administración municipal en su momento. ¿Y por qué estaba en las calles? Entonces decían que las carreras universitarias, primero, no estaban al alcance de ellos. Y segundo, eran muy largas. Creo que es necesario, por lo tanto, abrir esas oportunidades laborales y sobre todo trabajar en carreras técnicas. Posiblemente, Pasa por un tema de competencias también. El tema educativo eh, tampoco está en manos de el, la Administración Municipal al 100%, pero sí es necesario también trabajar en la articulación con los ministerios que tienen las competencias y sobre todo generar convenios que permitan justificar este trabajo. Insisto, aquí el objetivo en común debe ser darle tranquilidad y paz a los ciudadanos y ese objetivo pues seguramente lo vamos a tener todos, desde una administración municipal y sobre todo también hay un ente o hay un eh, aspecto que se tiene que articular que es la empresa privada, es la administración municipal, es la academia como tal, pero también la, eh, el sector privado que es quien tiene los recursos y que de alguna forma es el afectado en este aspecto. Bueno, actualmente el municipio tiene una dirección que se llama Dirección de Desarrollo Social, antes se llamaba PAMUNI, ¿De pronto a través de esa dirección se podrá articular algún proyecto que pueda mitigar la violencia? ¿O, o cómo usted analiza o, o, eh, la gestión que actualmente está realizando esa dirección? Porque, bueno, eh, existen programas ¿no? allí, pero eh, enfocados en, en, en personas vulnerables, discapacidad, ancianos. ¿De pronto a través de eso también se podría hacer algún proyecto para poder mitigar eh, la violencia que actualmente estamos viviendo aquí en el cantón. De pronto voy a pecar en ser reiterativo en la experiencia de Medellín, pero sobre todo en una charla que estuvimos con el alcalde eh, de Medellín, hablaba mucho sobre el seguimiento. Este era un alcalde que en territorio visitaba, porque no solamente fue a la fuerza al poder desmantelar toda la organización delictiva, también era el poder escuchar, el poder entender por qué los jóvenes no estudiaban, por qué desertaban de sus estudios, ¿Por qué no tenían oportunidades laborales y qué era lo que querían? Implementaron trabajos. Trabajos, oportunidades laborales, capacitación en carreras técnicas que eran dirigidas desde instancias educativas de la administración municipal. La administración municipal local lo tiene, tiene un área social y también tiene, pues de alguna forma, una instancia educativa. Yo creo que, insisto, el objetivo común de todos. Y estoy seguro que será el de la Fiscalía, que será el de la Policía Nacional, que será el del Ejército eh, y también de la Administración y sobre todo de la Academia. La Universidad juega un papel importante y en lo personal considero de que estas tres aristas, Universidad, Administración Municipal y Sector Privado, son las que van a poder articular un trabajo que permita tener los resultados sin inobservar el tema de la planificación que es fundamental para toda la trabajo o para toda intervención que se vaya a realizar. Bueno, bueno estamos conversando con el ingeniero Juan Carlos Delgado de eh, temas eh, muy importantes de coyuntura, el, el tema de la inseguridad. Este, ingeniero, bueno, el tema de la inseguridad, bueno, esta estrategia educativa, ¿no?, como para mitigar el tema de la violencia, ¿qué es lo que está faltando? O sea, ¿por qué las autoridades actuales, las autoridades seccionales, no, no se ve o cómo usted desde su percepción, analiza ¿no? la gestión que se está realizando. Bueno, yo creo que en el tema de la inseguridad un poco también hay que tomar lectura fina, mi estimada Erika. No solo, no solo se trata del tema de la seguridad como tal, sino también entender en esa lectura fina que la transformación tiene que ser social. Hay que cambiarle el chip a la gente. Hay muchos programas diversos que se han implementado, como el, sobre todo el poder generar esa confianza al ciudadano se implementaron muchos proyectos que están eh, en marcha como por ejemplo eh, un programa de la tienda común, se atendía y se pagaba y eran dirigidos que estaban observándose, estaban siendo observados, la gente llegaba con altos índices de resultados favorables, 99 98% la gente hacía lo que tenía que hacer, cambiaron el chip que no era una ciudad de delincuentes y que veo también pues de alguna forma hay que entenderla así estamos siendo mal vistos a nivel nacional pero hay que darle el mensaje al mundo que esta no es una ciudad de delincuentes esta es una ciudad víctima de la delincuencia pero esa realidad hay que revertirla y eso se lo va pues a realizar de manera planificada bueno y esto también va relacionado con el desempleo no el tema del desempleo también es una problemática muy fuerte muy compleja actualmente aquí en el país, que de alguna manera también ha provocado que se acreciente ¿no? la violencia, la inseguridad. Muchos padres de familia lamentablemente toman la decisión, bueno, muchos dicen por necesidad, pero bueno, hemos visto estos casos, ¿no? Hay casos que, que por temas del desempleo pues se dedican a, a estos actos ilícitos. ¿Cómo, eh, ¿Cuál es su per perspectiva en este tema, ingeniero? Bueno, uno de los estudios que habíamos realizado también en lo local y se repite en varias ciudades de la provincia y fuera de la provincia justamente es la falta de oportunidades. No Con esto se está justificando que la delincuencia se incrementa por, la, eh, por este aspecto. Yo sí creo que hay que generar condiciones para poderlo Yo creo que Quevedo tiene una gran oportunidad, mi estimada Erika. Fíjese que nosotros somos 210 mil habitantes en la actualidad, pero como que estamos viendo solamente alrededor nuestro, eh, de manera muy corta. Yo creo que el ejercicio es sencillo, yo creo que el ejercicio es de gobernar para 210 mil, pero trabajar y venderle para más de 700 mil habitantes que están alrededor de los cantones hermanos y vecinos de la ciudad de Quevedo. Recuerde que en esta ciudad, en la parte pública y en la parte privada, convergen en esta ciudad. Es en esta ciudad en donde se vienen a atender los pacientes en el sector público en el Hospital, eh, Sagrado, eh, Hospital Sagrado Corazón de Jesús y en el Hospital del IES, gente de La Maná, de Valencia, de Buena Fe de Mocache, de Ventanas y hasta del Empalme, que es de otra provincia. Sin duda, esta es una ciudad que en la parte privada también convergen en sus actividades. Hay bancos privados alrededor de Quevedo, pero vienen a esta ciudad y aquí convergen. Por lo tanto, un poco como que hemos sido muy cortos en esa visión. Yo sí creo que tenemos que ampliar, porque como en el fútbol, cuando alguien no hace los goles, los ve hacer. Yo sí veo con una sana eh, observación a Santo Domingo. Santo Domingo es la que nos está haciendo los goles. Cuando nosotros no los hacemos, no los ejecutamos, son otros los que hacen los goles. Y Santo Domingo es una ciudad en donde tiene una actividad comercial muy intensa, que en su momento la tuvo Quevedo esta es una de las ciudades que cuando usted no tiene un repuesto, usted va allá y tiene 300, 400 locales más para poderlo encontrar. Esa es la ciudad en donde se producen las hojas para poder hacer las empanadas que se venden en Quevedo y en el país. Las tortillas de maíz son trabajadas y manufacturadas en eh, Santo Domingo. Sin embargo, hay que partir que... Esa materia prima la tenemos aquí a 25 minutos. Y en el mismo que veo también hay producción de maíz. Es la tortilla de harina, que se vende en el país, pero se produce en Santo Domingo. Es el cartón y el plástico que se trabaja en las bananeras de la provincia de Los Ríos, pero se produce en Santo Domingo. Y sobre todo, es una de las ciudades que produce vidrio. Trabajan eh, produciendo vidrio parabrisas vidrios para casas, eso lo hacen allá. Entonces... Creo que nosotros nos hemos quedado un poco más como consumidores y hay que saltar mucho más allá. Yo debo reconocer un trabajo interesante que ha realizado esta Administración Municipal, que es la de invitar a la inversión privada. El emprendedor mayormente estuvo activado, sobre todo en momentos de pandemia. También yo lo hice de forma personal. Trabajamos, activamos y eso de alguna manera también reactivaba la economía del maestro, del albañil, del soldador de los que trabajan en perfilería, de los que trabajan en Gibson. Sí, pero llegó el momento que esta es una ciudad que ha venido creciendo de manera acelerada, pero también que es un lunar en la provincia de Los Ríos. Recuerde que la identidad y la actividad comercial que tiene esta ciudad es distinta a la de otros cantones de la provincia de Los Ríos. ¿No puede usted un poco medir la actividad económica que tiene Baba Palenque, con todo el respeto y cariño que les tenemos a los hermanos fluminenses, con la actividad que tiene en este caso la ciudad de Quevedo? Esta actividad merece y asiste otro tipo de intervención, de invitar también a la, a la inversión privada. Yo creo que para poder reactivar la eh, economía y sobre todo para ayudar en el tema del desempleo es de invitar a, le, a la inversión privada. Bajo la misma premisa que indicaba anteriormente en el tema de la inseguridad, en el tema del desempleo, del desempleo es necesario el poder articular a la academia, a la universidad y sobre todo a la empresa privada. La empresa privada no va a venir a una, a una ciudad insegura. Y la empresa privada tampoco va a llegar si es que no generamos condiciones o no los estimulamos para que vengan a invertir. Esto de alguna manera va a dinamizar la economía. Esto va a permitir que la gente crea en esta ciudad, que vea con gran potencial. Podemos ser la ciudad referente del emprendimiento a nivel nacional, porque si algo tiene la gente de la ciudad de Quevedo es que es eminentemente trabajadora. La pandemia nos enseñó que... No nos dejamos morir de hambre. Usted veía en los semáforos, en el momento más crítico de la pandemia, que nuestra gente vendía yogur, queso. Lo hacían fresco, sin nevera, pero eran muy creativos para poderlo hacer llegar de manera fresca. Vendían mascarilla, vendían guantes, vendían alcohol. Cuando ya la competencia se ponía interesante, ya no vendían de a cajas, vendían por funditas, de a 10, de a 5, de a 3. Pero el quevedeño no se deja morir de hambre. Esa es una muestra de qué tan potente o cuál es el potencial que tiene para trabajar el quevedeño. Pero, insisto, considero que es necesario dar ese gran salto. Ese estímulo que se le dio al pequeño emprendedor, ahora hay que darle a la gran agroindustria. A esa industria que venga a invertir y que crea acá. Hay muchos interesados en el país, pero también hay muchos interesados fuera del país en invertir en una ciudad tan productiva en una ciudad tan comercial, pero sobre todo que hay que generar las condiciones para que esa inversión pueda llegar acá y pueda existir en este caso la mano de obra que se active yo sí considero de que en ese sentido pues en lo personal si tuviera la oportunidad sí estimularíamos la inversión privada, pero sobre todo con una clara condición en una especie de rendición de cuentas, cada vez que en este caso pues se inaugura o se apertura una gran agroindustria, que nos digan de los 800 empleados, 795 fueron quevedeños, que eso es lo que más nos interesa. Hay que invitarlos, pero también en esa estimulación para que lleguen a invertir a esta ciudad está el poder condicionar que la prioridad en la mano de obra sean los quevedeños. Y esto va más allá de los profesionales, porque aquí hay evanistas, hay maestros, hay soldadores, hay una diversidad de profesiones ...técnicas y también pues en la experiencia de la vida hay mucha gente muy hábil para poder trabajar... ...y eso es lo que más mayormente sabemos hacer los quevedeños. Así es, bueno, estamos conversando con el ingeniero Juan Carlos Delgado. Eh, bueno, hablemos ahora un tema también eh, político, ¿no? Eh, queremos conocer un poco su intención, hemos visto que, bueno, está moviéndose mucho... ...haciendo recorridos, eh, posicionando su nombre, su marca... Eh, cuéntenos un poquito cuál es la intención de Juan Carlos Delgado eh, ¿Existe alguna intención de llegar al sillón del Cabildo en las próximas elecciones? Bueno, nosotros hemos venido escuchando, ha generado mucho ruido el poder eh, plantear sobre todo recoger la experiencia, recoger nuestra historia, recoger lo que hemos hecho en esta ciudad eh, que nos aproximamos a tener ocho décadas ya de vida política y dentro de aquello un poco revisamos qué es lo que hemos venido viviendo y qué es lo que tenemos en la actualidad. Qué es lo que hay en otras ciudades y qué es lo que carecemos en la misma. Qué es lo que pudiéramos hacer y qué es en lo que trabajamos, también asesorando sobre todo en algunas ciudades, en algunos municipios. Yo creo que esa experiencia que hemos mantenido hasta ahora, ya aproximadamente 15 años trabajando en el sector público y privado, asesorando a muchas Administraciones de alguna manera, pues, nos motiva el poder estar. Quiero indicar, pues, que sí, vamos a asumir el reto, vamos a asumir este reto de empezar, pero vamos a hacerlo como debe de hacerse. No se trata de, de anunciar una precandidatura, se trata de emprender un trabajo de tal forma que permita escuchar. No se trata de proponer algo desde el cerebro, desde un candidato de un alcalde. Eso ya lo hemos tenido. Y eso se llama improvisación. Se trata de poder cubrir las expectativas que tenga el ciudadano. Creo que lo que menos se ha hecho es escuchar a nuestra gente. A partir de mañana empezaremos a caminar en los barrios, en los recintos, en las zonas urbanas, en las zonas periféricas y sobre todo también en la zona rural. Vamos a emprender en una jornada con amigos, con profesionales, con no profesionales, con estudiantes y con voluntarios a caminar en toda la ciudad de Quevedo. Vamos a empezar una tarea de poder escuchar. Tenemos todo el deseo, tenemos todas las ganas y sobre todo tenemos mucha experiencia que la vamos a poner al servicio, pero también es importante el poder escuchar a nuestra gente. No se puede trabajar una propuesta en consulta. No se puede gobernar ni plantear ideas desde el cerebro de un candidato. Se trata de construir, se trata de un ejercicio del poder escuchar, entender y vivir las realidades en el sitio, en el territorio. Y posteriormente nos tendrá acá para poder plantear propuestas. Hay situaciones que deben de ser consultadas, sin embargo hay temas que son prioritarios y que son urgentes, como el tema de la inseguridad y como el tema... Precandidatura por el momento vemos que todavía no tiene sí. movimiento, ¿no? confirmada la precandidatura de Juan Carlos Delgado, ¿no? Alcaldía de Quevedo. Bueno, sí, eh, hemos tenido ya conversaciones con algunas organizaciones políticas, hay un movimiento quevedeño que sobre todo pues nos ha invitado y nos ha permitido el poder entrar, que tiene su registro electoral ya aprobado por el Consejo Nacional Electoral, que es la institución rectora pero también tenemos diálogos con algunas eh, organizaciones políticas considero que es importante sobre todo en un escenario político en donde eh, sí cabe el poder replantear el ejercicio político. Eh, yo considero que también pues, en el país se ha heredado una, un terrible daño el poder descalificar cuando hablamos de política. El poder señalar al uno de burro, al otro de borrego. El poder descalificar si es que eres simpatizante de un partido o de otro. El poder descalificar si es que apoyas a un candidato o al otro yo creo que esa disputa y esa pelea ideológica sin sentido nos ha llevado a un terrible daño hoy usted no puede hablar de política en la empresa, en la institución en el barrio y sobre todo en algunas familias también se da el mismo caso, usted ni en la familia ya puede hablar de política porque eh, se descalifica al que tiene una tendencia a determinado partido o actor político yo creo que el país ha experimentado muchos escenarios en la parte política yo creo que nos hemos hecho mucho daño. Creo que el país ha heredado un terrible eh, daño del de poder estar en esta pelea sin sentido. Yo creo que la seguridad ciudadana no es ni de izquierda ni de derecha. Yo creo que el desempleo no es ni de izquierda ni de derecha. Yo creo que ahí los ciudadanos estamos esperando eh, respuestas inmediatas, soluciones. Y cuando la persona, el actor político, el gobernante, resuelva esos problemas, pues lo otro quedará para la historia. En ese sentido, creo que nos toca replantear el ejercicio político, como decimos. Pero lo vamos a hacer escuchando, hablando con la gente, sin irrespetar al otro. Creo que eso nos hace mucha falta y es pues, lo que vamos a, a realizar. Creo que también pues siempre he sostenido que, más allá del quehacer político, también... Eh, es el ser como persona, hay que tener coherencia entre... Vamos a empezar a caminar, estaremos en, en sus barrios, en las parroquias, en los sectores urbanos y rurales, a escucharles sobre todo para poder construir esa gran ciudad que es la que esperamos y nos merecemos. Un abrazo grande a todos. Gracias ingeniero Juan Carlos Delgado por este... Importante diálogo, y ustedes, estimados seguidores del día, también gracias por acompañarnos. Y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales aldiaaldia.com.es y nuestra plataforma web www.aldía.com.es. Muchas gracias. La entrevista de la noche llegó a ustedes gracias al auspicio de.